<risa> Hola mi gente, yo soy Mr. Poe Y como saben, soy el dios formoseño Y estoy acá con mi amigo Nash De Anime Formosa Y tú? vamos a hacer una video reacción A la nueva película De Zain Al El nuevo trailer Bueno, el tráiler, digamos, no la película Sino que el tráiler. Que todavía no vimos nada no... la verdad nos comentaron, nos comentaron un par de cosas Todavía no vimos nada Pero bueno, esperamos este momento para... Para ver qué onda, porque hay, mucha, hay muchas noticias, se dice tal cosa, se dice tal otra Y bueno, queremos verlo por nuestros propios ojos Y que se venga ese mandarinazo A través de la historia han existido guerreros conocidos como caballeros El ganador recibirá este símbolo de la caballería Está bueno gráfico, eh de Está bueno, se, se ve película Nunca antes vistos Ahora el destino del mundo depende de una la nueva relación Yo creo que las personas que, es que la están muy, muy parecidas Y las voces, están muy buenas o sea, Los caballeros del Zodiaco Juntos podemos hacerlo ¿Qué? ¿Qué? La voz, la voz ¿Qué está ¿No el helicóptero. Helicóptero. de eso? No, mira esto, elicóptero Los caballeros deben hacer cosas que las personas o sea, normales bueno, no pueden hacer que hizo la voz Eso fue increíble ellos ¡Mira, Andrómeda, mujer! ¡No, no, ¡Para no, para no, no, ponelo de nuevo! no, de nuevo! ¡Ponelo de no, no, no, parar. Parar, para ponerlo, no, ponerlo, ponerlo, no, ponerlo, no, ponerlo, no, Eso no, gustó, empezar, a ver, a ver. no, Cito, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Senseiña, mujer? Netflix. Está el sello de Netflix. Bueno, acabamos de ver el trailer de Senseiña. La... De... ¿Cómo se llama? Senseiña, ¿cuánto? Mm... se lo come de sol? Ah, bien, porque... el sol. Caballeros, del zodiaco Senseiña. O sea, se llama sí. todo igual, pero cambia un poco de característica. Cambian los gráficos, los diseños. ¿me es usted? como una remake Algunas cosas conservaron, otras cosas cambiaron Pero hay unos cambios importantes y la Sé regla. que Sean era muy afeminado Pero no, nada claro. para que le hagan mujer Era como algo, no, no es que era afeminado Él era como muy tierno Era muy niño, era, o sea, es como que no quería había, pelear Había un trabajo de guión ahí que se ve que los chicos de Netflix Bueno, los responsables como que no lo quieren llevar a cabo Pero para mí Sean siempre fue uno de los caballeros más poderosos de todos Sí, claro, sí Que su sí, maestro sí. era Shaka de Virgo Sí, sí, sí Claro, claro que sí, por supuesto que sí Y no quería mucho pelear Pero lo que más me cagaba de risa cuando decía Hermano Hermano Bueno eh, como que le veo unos gráficos muy parecidos a la última película Por el aniversario pero es como que cambiaron un poco los canons la otra era un canon como real está siendo un poco más chico y lo no que sea, tiene lo que tiene también es radio. que parece que la historia es muy realista en el me anime pasado anime. de las 12 casas iki era el que robaba la armadura dorada en el torneo galáctico y ahora el propio estado como que quiere robar la armadura la se ve en el trailer, pero pero no me gustó que le hayan puesto Andrómeda a la mujer aparte aparte la armadura es de una diosa en un caballero hombre, digamos en un caballero masculino. Capaz que puede ser por eso. Ah, puede eh, ser. Pues, y y otra cosa que digo es, por ejemplo, Sean, eh, uno de mis personajes favoritos de esa de sí, Seria. Sí, sí, sí. Y como que me duele un poco que, que le hagan versión mujer. Pero es para explorar tu lado femenino. No, no, que lado femenino. Eh, no, ¿qué te iba a decir? para eh, ahora lo sea, único puede que... ser para que como así para que corresponda más con la armadura pero también puede ser como para no confundir al público alguien quiere pensar en los niños por favor o sea como para que no se dé eso que se dio con el anime y qué sé yo pero igual está bien pero igual voy a seguir teniendo en crítica y en contra de eso no, que no vamos me gusta a seguir no y otra cosa mira le hicieron a John versión mujer acá ahora qué falta que la nata hable en idioma exclusivo <risa> Gracias. Y bueno, acabamos de ver el trailer. El trailer de la nueva serie de Caballeros Zodiaco versión Netflix. Sí. Y versión Sean Mujer, helicóptero <risas> disparando bombas. Y bueno, nada, o sea, si les gustó este video, like. Pulgar arriba. Eh, like, like, Y bueno, sigan el canal, vamos a subir otros videos más. No tan solo de reacciones, sino también hablando de anime y muchas otras cosas. Y bueno, suscríbanse al canal de YouTube. Y bueno, síganos. Y ya. no se olviden, yo soy Mr. Pou y, y el Smash. Y nos y... estamos viendo en el próximo video. Chau, chao.